Eh, muchas gracias a todos por estar aquí, aguantar el retraso, que es muy valioso verlos. Eh, muchas gracias a todo el equipo de Cultura Viva y a José Luis por esa presentación. Así que aquí estamos. A ver, sí. Uy, a ver que hay un fallo aquí. Lo siento, eh, pero esto. Vamos allá. Eh, pues nada, cuando me invitaron a, a situar el, el tema, yo más que situarlo o plantear respuestas aquí, traigo todas mis dudas sabiendo que esto es un debate para intentar catalizar un poco eh, la situación y ya que tenemos también proyectos de diferentes escalas, desde Media Lab, que es un proyecto cerrado que habita en un edificio, hasta WifiNet, por ejemplo, que es una infraestructura tan diversa y que puede suceder en cualquier sitio, eh, mi pregunta es esa, ¿pueden las ciudades funcionar como laboratorios? Y en esa macroescala de la ciudad, funcionando como un laboratorio, ¿puede esto, eh, el laboratorio de ciudadanía, transformarse en una escala pequeña de esas relaciones y de esas interacciones entre los ciudadanos que crean todo este proceso de experimentación? Habitualmente, cuando pensamos en laboratorios, pensamos en espacios así, de este estilo... Eh, y hay un problema que yo creo que tiene mucho que ver con el lenguaje. Por ejemplo, cuando José Luis decía que había pasado cuatro minutos sin eh, mencionar la palabra, siempre estamos importando términos que ya conocemos porque nos encontramos ante la dificultad de inventar nuevos. Eh, para mí el tema de, de la ciudad como laboratorio, los laboratorios de ciudadanía tiene un problema de terminología porque los laboratorios habitualmente son sistemas cerrados Estamos acostumbrados a ver los laboratorios científicos, donde la prueba y el error tienen una finalidad eh, clara de réplica y de, pro de producir prototipos. Cuando realmente en el ambiente cultural, en el ambiente social, en nuestros contextos de las ciudades, eh, los prototipos son poco útiles en realidad, porque la complejidad de las relaciones humanas difícilmente se puede replicar o se puede exportar de un sitio a otro. Entonces, esta es una de las cuestiones que, que a mí más me inquieta y que me gustaría que, que habláramos luego, ¿no? Pero bueno, dentro de este eh, barrido de, de laboratorios, realmente es una realidad que han surgido nuevos tipos de laboratorios, aunque la palabra ya decidiremos si la cambiamos en un futuro o no, entre los que están los Media Labs, los Living Labs, los Fab Labs, los Hack Labs. Eh, hay una clara tendencia que todos estos espacios, llámense como se llamen, tienen una marcada relación con la tecnología, y de ahí otra vez de nuevo la palabra esta innovación, este es por ejemplo es el Media Lab del MIT, eh, esto es un Fab Lab que vemos que es relacionado totalmente con temas de fabricación digital, eh, un Maker Lab eh, que es muy parecido, vemos la, la impresora 3D aquí atrás y los ordenadores allá. Son sitios que están equipados para fomentar esa eh, innovación tecnológica, pero ¿dónde queda también el tema de las relaciones entre las personas? ¿Qué tipo de personas frecuentan estos espacios? Eh, eso me gustaría después también contigo, no, que acá en cada escala y, y con el proyecto de la Flox Society en cada escala, ir marcando estas preguntas para ver cómo podemos eh, extrapolar todos estos temas que son tan complejos como la ciudad. Este es un, parte de un proyecto que hicimos en, en Atenas el año pasado, no se llamaba ni Media Lab, ni Hack Lab, ni, ni Lab, era un espacio nada más para la interacción, pero sucedieron cosas que son propias de, de uno de estos espacios. Entonces también eh, nos inquieta saber eso, cuando la nomenclatura marca una tendencia o qué tipo de espacios que existen, incluso aquí la, eh, esta Fabra y Cots podría llamarse que es un lab porque estamos ahorita compartiendo conocimiento, fomentando relaciones, entonces dónde están los límites para ponerle este nombre, esta etiqueta, y cómo podemos ir más allá y entenderlo más a nivel conceptual, que no de nomenclatura. Habitualmente eh, entendemos los laboratorios, como ya lo mencionaba, como algo que produce resultados absolutos y replicables. Y la ciudad usualmente nos produce solo resultados relativos y relacionales. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas capas se compensen, se traslapen y que en esos solapes surjan proyectos nuevos? Es muy difícil. Eh, por ejemplo, este es un proyecto en China a nivel de macroescala, pero puede representar la idea que les quiero transmitir, que han hecho una réplica exacta de una zona de París, pero ha terminado siendo esto. La complejidad de la ciudad tiene ese grado de impredictibilidad que el contexto social, cultural, político, económico, marca que no podamos replicar esas relaciones humanas y que entonces esos prototipos cambian cuando uno los lleva de un sitio a otro. Y esta es una de las inquietudes más grandes que tengo yo para que hablemos luego, y que quería marcar ahora en la apertura de, de, de la mesa, eh, cómo estos proyectos que se desarrollan adentro de un laboratorio ciudadano pueden eh, crecer en escala y crear prototipos eh, que se extrapolen a diferentes barrios, a diferentes ciudades. Eh, un tema muy importante importante, que hablábamos también es que los, estos laboratorios ciudadanos se basan en este tipo de, de comportamientos y de actitudes, de aprendizajes, están basados en redes comunitarias, la tecnología ya lo hemos visto antes con las fotos que mostraba, y el empoderamiento ciudadano que es muy importante porque se crea este aprendizaje para darle a estas personas nuevos conocimientos y que luego fuera del lab también puedan eh, hacer uso de ellos. Voy a mostrar unos ejemplos de lo que es un típico laboratorio ciudadano en otros sitios, para contextualizar. No he querido repetir ninguno de los casos que tenemos aquí por razones obvias. Entonces, tenemos el European Network Labs. No. Aquí me falta una. A ver. Bueno, creo que me falta una diapo. Esto es importante porque hablábamos también de los temas de escala eh, los laboratorios ciudadanos lo que intentan crear son estas relaciones humanas que hablábamos antes, ¿no? a través de las relaciones sociales podemos aprender y empoderar. Entonces el tema de la escala es muy importante. Eh, pasa que los laboratorios ciudadanos habitualmente suceden a escala pequeña, a escala de ciudad, no a escala de país, estatal o, o incluso de continente. Pero una forma de poder escalarlos e intercambiar conocimientos es crear una red de laboratorios, como pasa en este caso. Entonces creo que es un ejemplo muy importante porque respetando las escalas sí que podemos entender cómo los comportamientos complejos eh, pueden desarrollarse y, y producir eh, situaciones culturales o productos de innovación tecnológica nuevos, porque eso sí se adapta a un contexto dado, a ese contexto ciudadano. Eh, el tipo de actividades o de talleres son muy diversos, no eh, aquí hay con el típico taller de hacer mapas de ideas, pero también como los, las personas que asisten a estos eh, espacios son diversas, también se utilizan otras metodologías como el juego, aquí vemos cómo se explica un juego con una tabla y aquí la gente ya participando, eh, al ser espacios de innovación y abiertos, las metodologías son tan diversas también que responden a ese contexto dado. Eh, también, eh, aparte de responder a este contexto dado, se espera que surjan o que tengan como resultados ciertos prototipos. Por ejemplo, el Future City Labs, es, este se, se enfoca más en innovación puramente tecnológica y si ven, varía mucho de las imágenes que veíamos antes, porque el tipo de, de comunidad en la que se sitúa uno de estos espacios tiene mucho que ver con lo que se produce ahí adentro, ¿no? Porque no puede llegar el, el experto o el director e intentar imponer en, una, en un grupo social que no lo entiende o no lo necesita innovaciones de, de, sí, de tipo que, que no corresponde a las necesidades de ese momento. Eh, este proyecto me gusta mucho porque este relaciona las dos escalas de las que hablábamos. Se desarrolla un prototipo eh, tecnológico de cómo gestionar esto, estas varillas de luz, pero al final la implementación es en el espacio público. Entonces estamos relacionando el laboratorio ciudadano donde se crea esta innovación, llevándolo a la escala de ciudad y provocando las relaciones de las personas dentro, en un ambiente de aprendizaje, pero también fuera. Entonces, la, el, todos estos cuestionamientos eh, vienen resultando esto esto. ¿no? ¿Cómo podemos experimentar con estas eh, situaciones y estos prototipos en un ambiente y en un campo de acción tan, tan complejo como la ciudad? ¿Cómo podemos hacer y crear espacios que propicien esto? Esto no se puede predecir, que aunque hagamos una calle peatonal y se cierran los coches y todo, si no sucede que en ese momento del día el clima es adecuado, los niños tienen ganas de jugar, esto no pasa. Entonces, ¿cómo estos comportamientos ciudadanos no predecibles pueden eh, solaparse y provocar eh, un proyecto de innovación ciudadana? ¿No? O esta situación... Podemos, podemos poner más bancas en el espacio público, pero si no hay la necesidad de hablar, de compartir, de comentar en comu comunidad, ese grupo de personas no estaría ahí. O esto, hablaba José Luis de, del cambio climático, esto fue en París, supongo que todos los habrán visto estas imágenes porque estuvieron en, en las redes eh, de una forma muy, muy marcada. Eh, fue justo cuando fueron los atentados de París también, entonces había una prohibición de utilizar el espacio público y a alguien se le ocurrió, bueno, Pongamos nuestros zapatos como una marca de que hay personas aquí manifestándose. Esto no se puede predecir, ni se puede planificar en un laboratorio. Esto surge de forma espontánea y de la confianza entre las personas. Yo confío que tu idea es buena, la replicamos, lo hacemos, nadie me va a robar mis zapatos. Este tipo de actitudes que se basan en la confianza en el otro, eh, tienen mucho que ver con las situaciones de, de cada barrio, de cada contexto, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho y que es la única foto que traigo de los tres proyectos que van a presentar es de Media Lab hace varios años ya, pero me gusta este proyecto que se hizo con, con la fachada porque era una forma también de llevar lo que suceda dentro del laboratorio ciudadano hacia afuera. Entonces estas dos capas de la comunidad, las personas que han estado trabajando ahí dentro, que tienen un cierto nivel de conocimiento, pueden comunicarse con las personas que simplemente están pasando por ahí, con los vecinos, y se crea un nivel de relación que quizás personalmente nunca llegaría a suceder, pero ya hay como una comunicación ¿no? entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Entonces, todos estos ejemplos que les he mencionado es lo que nos llevaban realmente a este cuestionamiento. ¿Se llama esto laboratorio? Eh, puede, podemos entender y comunicar en todas nuestras comunidades y en todos los grupos sociales donde queremos interactuar, les podemos comunicar estas inquietudes, y lo seguimos llamando así, importando palabras de otros ámbitos, o tal vez necesitamos repensar esto. Eh, yo no lo sé, el tema, pero bueno, lo vamos a discutir, aunque no creo que nos inventemos un diccionario nuevo, pero bueno, es uno de... de... Creo que las inquietudes más grandes, de hecho, la más grande que tengo, los agentes de los laboratorios ciudadanos, este es otro tema muy, muy importante, porque habitualmente estamos acostumbrados como a desvincularlos, ¿no? La institución está por aquí, los expertos por allá, la ciudadanía por otro lado, aunque realmente en estos espacios tienen que interactuar. Entonces, ¿cuáles son los roles de cada uno de estos eh, agentes? Las instituciones habitualmente estamos acostumbradas, que es la que pone dinero. O pone un espacio y ya está. Esta es la forma en que se ve fuera del laboratorio ciudadano el, el rol que ellos juegan. Aunque estamos viendo, por ejemplo, aquí que es mentira, pueden suceder casos, la institución forma parte, han sido ponentes, el Ayuntamiento de Barcelona ha estado representado aquí. Entonces su papel va más allá que simplemente presentar el espacio, apoyar económicamente, porque si fuera solo así, ¿qué pasa en el momento que ese apoyo económico se acaba? ¿Qué pasa en el momento que no hay un espacio disponible? Eh, desde dentro, y es una, es una pregunta que traigo para ustedes tres, también es qué rol juegan las instituciones más allá de estos dos, que son los que los ciudadanos desde fuera, al no estar participando, eh, vemos con, de forma evidente. ¿no? El experto también, usualmente en los workshops o los talleres de innovación siempre hay un experto que es el que enseña o empodera, como hablábamos antes a los ciudadanos, eh, Aquí vemos, este, este señor puede ser un experto en mobiliario urbano o en guitarras o en mapeo, no sabemos, o experto en todo, es un todólogo, pero ¿qué pasa cuando rompemos esas jerarquías y en vez de un experto tenemos muchos ciudadanos aprendiendo juntos? ¿Es este el, el papel que realmente deberíamos cambiar ahora? Porque hablando de los lenguajes y de lo que hablábamos antes, yo creo que siempre... Intentar innovar replicando esos modelos de jerarquía no es innovar, estamos replicando otras escalas y otro tipo de procesos contra los que presuntamente nos estamos revelando, ¿no? Entonces, el papel de los expertos o estar nosotros aquí, ustedes ahí, ¿qué pasaría si hiciéramos solo una mesa? No sé, son ideas que a mí me rondan siempre la cabeza. Si es el experto el único que va a ser capaz de descifrar todo lo que hay en esos post-its, o si todos podemos realmente aprender de eso a un mismo nivel, a una misma escala, eh, me gustaría saberlo cómo podemos cambiar y transformar esos modelos eh, tan tradicionales para crear esta nueva cultura y este nuevo modelo de cultura que pedía José Luis, eh, y el, el, el rol más importante, porque sin, sin ellos no habría nada, sin nosotros no habría nada, somos los ciudadanos, no los que vamos ahí a compartir, a crear relaciones, a aprender, a enseñar de diferentes formas, porque aquí podemos ver que es un... Eh, workshop totalmente analógico, digamos. Eh, aquí también eh, quería traer estos espacios porque no siempre necesitamos la tecnología para innovar. Innovar significa cambiar, ir más adelante, y a veces simplemente necesitamos sacar la, la, los ojos de la pantalla y hablar con nuestro vecino. Y ya estamos innovando porque es algo que nos hemos desacostumbrado a hacer en los últimos años. Eh, este es un espacio en Grecia, donde se hacen talleres de costura para arreglar la ropa que, que ya está en mal estado y al final el resultado es ese, el taller es en la mañana y por la tarde hay intercambios, hay nuevas economías, hay talleres de comida también como la paella que vendrá luego. Entonces, ¿qué, qué relación? Y esto no se llama laboratorio, esto es un espacio en un, barrio, eh, en un barrio de Atenas que simplemente está ahí y la gente lo utiliza. Eh, por eso traía también dos casos de estudio para cerrar, que se diferencian mucho de los que tenemos en la mesa, precisamente para que discutamos ¿no? estas diferencias y estos límites, esta como línea nebulosa entre lo que se llama un laboratorio, laboratorio ciudadano o no. Este edificio es en el barrio de San Antonio, era la antigua sede de la ONCE, que cuando la, la ONCE cambió de sede, el edificio que lo ven es un mastodonte enorme, estaba abandonado, y claro, en tiempos de crisis, tener todo ese espacio abandonado, cuando la gente necesita espacio para dormir, para hacer sus startups, sus proyectos, sus cosas, realmente es triste, es un desperdicio. Un grupo de ciudadanos del barrio, muchos colectivos, porque San Antonio es un barrio que tiene una cohesión social muy fuerte, se reunieron semana tras semana tras semana, hasta que lograron tener un proyecto viable, en un lenguaje que el ayuntamiento entendiera, en estos colectivos habían arquitectos, habían artistas, habían las ampas de las escuelas y habían abogados que podían redactar el proyecto en un, en un lenguaje en el que se pudieran comunicar. Lograron que el proyecto se, se echara adelante y que se convirtiera en un espacio comunal en el barrio. Ahora está así y tienen espacios que podrían llamarse laboratorio ciudadano. Hay espacios para workshops, hay innovación tecnológica, hay los, eh, lo, los tres capas de actores que hablábamos antes, hay el ayuntamiento, hay los ciudadanos, hay los expertos, porque está toda la gente que trabajó en el proyecto de atrás. Y esto no se llama laboratorio ciudadano y tampoco sucedió dentro de un edificio. Esto se empezó a gestar afuera, aunque después se apoderaron del edificio. Entonces esos límites o cómo se pasa de un estado al otro Creo que es muy importante tenerlo en mente para que nuestros esquemas mentales no se vinculen siempre a estos conceptos preconcebidos que les comentaba antes. Laboratorio, ciudadano, espacio cerrado donde vamos a innovar. No, las, las, los campos de acción y los proyectos pueden suceder en cualquier espacio. Si, si la gente tiene las herramientas, las ganas y la cohesión social y simplemente un espacio para interactuar. Por eso quería cerrar con este proyecto que no tienen nada que ver con estos laboratorios de ciudadanos, precisamente para contraponer eh, estos esquemas. ¿no? Estas son las tumbonas que se han puesto en la Plaza de las gloria al lado del Museo del Diseño. Es un proyecto del ayuntamiento también, de alquiler de mobiliario urbano, y las ponen todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, creo. Y ahí, ahí pasan cosas constantemente. Cuando uno va ahí, siempre hay gente utilizándolas de diversas maneras, hay todas las capas de población posibles, porque hay personas mayores, hay niños, hay jóvenes tomando cerveza, hay gente hablando de proyectos, porque yo a veces he visto en esas mesas gente con sus eh, ordenadores hablando, con libretas apuntando. ¿Podría esto llamarse un laboratorio ciudadano o no? ¿No? ¿Dónde está ese, ese muro que separa un concepto del otro? ¿Qué, qué hace que eh, la innovación que surge aquí sea diferente que la innovación que surge adentro de los muros del Medialab Prado, por ejemplo. Eh, me gustaría que habláramos de todo eso para realmente entender cuál es el potencial de la ciudadanía, de las relaciones sociales y de, de la parte esta como de serendipia y de, eh, de reacciones impredecibles, pero que también dan pie y fomentan lo que llamamos hoy, hoy por hoy innovación social. Eh, quería terminar con esta cita porque creo que resume todo esto de David Harvey, que cuando pensamos en este tipo de ciudad que queremos, ya sea un laboratorio ciudadano a macroescala o sean laboratorios pequeños, no tenemos que pensar solo en el tipo de ciudad que queremos, sino que en qué tipo de vida queremos llevar, en qué tipo de relaciones queremos tener con nuestros vecinos y nuestra gente. Y cuando tenemos eso decidido, ya sabemos cómo, hacer, cómo escalarlo y pasar al otro nivel. Así que quiero cerrar con esta cita y, y dar paso a ver si discutimos todas estas preguntas que traigo, que más que, más que respuestas son eso, muchísimas preguntas. Así que muchas gracias.